Eh, no, en todo el país hemos dicho que son 180 mil pruebas, 180, 000, en todo el país, y en un 70% digamos, eh, se, se ha facilitado a la, a la sociedad, entonces eh, eh, tenemos pruebas. Y justamente quería también anunciarle que hasta estos días hemos repartido a nivel nacional eh, medicamentos y pruebas rápidas para garantizar hasta el año 2020. El responsable del programa VIH SIDA, Alejandro Sánchez, informó que más de 9.099 pacientes que padecen este mal en todo el país reciben tratamiento gratuito por parte del gobierno nacional en el marco de la atención integral y multidisciplinaria. Además, recordó que desde 1984 al 2018, los casos de VIH se registraron en 23.124 casos, de los cuales se notificaron como SIDA 3.767 casos. El portador lo podemos eh, tener... Eh... Con tratamiento, con buena esperanza de vida, para decirle, por ejemplo, con los medicamentos que estamos realizando en la administración a los pacientes y además con el nuevo algoritmo de tratamiento, de seguimiento y de diagnóstico, nosotros hemos garantizado de que esas personas puedan tener mejor pronóstico de vida. Para decirle, hay gente que con el tratamiento del TEL. Es un, eh, que es un resumen de tres medicamentos, el tonofovir, el y la lamibudina, eh, y una sola toma en el día, hemos garantizado de que esos pacientes tengan mayor adherencia. Durante el periodo 2018, informó la autoridad que en todo el país se registraron 2.094 casos de VIH y 270 casos de SIDA, donde informó que el mayor número de casos reportados es en el eje troncal del país. Hablamos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en una población de 15 a 49 años. No, Las dos, las dos cosas. Por decirte, del 2018, eh, este año hemos tenido 2.094 ¿Ya? 2094 de, de BH ¿2094? De y de SIDA del de, de, total de 270. Bien. Para darte una idea, ¿no? en el 2017 teníamos eh, 362 casos de, de SIDA Bien. y 2597 de BHI. O sea, iba disminuyendo. Claro, es que todavía nos falta medir estos últimos meses. Las recomendaciones para evitar el contagio del VIH es que la población tenga mayor conciencia en el uso de preservativos al tener relaciones sexuales para evitar las enfermedades principalmente de transmisión sexual y embarazos no deseados. Cada persona que desea realizarse un análisis se puede hacer a través de las entidades sedivir que se encuentran en todos los departamentos. En La Paz se puede llamar al 245-8828, otros centros como el CIES sin fines de lucro, 811-2437.